Dios mío. Son <risa> niños, señores. Miss RD, el top 5. En Miss pero bueno, tiene que decirme: si Entremos con Miss él, RD favor. en el top 5 de, de, de Miss ¿cómo? Universo, señores. Y muy criticada también. Esa muchacha, muy criticada <risa> Ay, Dios Jiménez es la joven que participó en el Miss República en el Miss Universo. Quiero decir, entonces. Ayer se celebró la edición 69, y la candidata de México, Andrea Mesa, fue la ganadora, mientras que la representante de Brasil, Julia Gama, fue la primera finalista. Eh, como ya vieron, pues Kimberly Jiménez logró la cuarta posición, algo que dentro de las top 5, algo que no pasaba desde el año 2009, cuando Adaimé fue la primera finalista. Eh, junto con ellas está eh, Miss India Adelín Castellino, que fue la tercera finalista, y Miss Perú, Yannick Maceta, la segunda. En Perú están regados por, por esa elección, querían que, que ella ganara, la joven peruana. Durante el segmento de preguntas, Kimberly Jiménez, de 24 años, respondió con altura sobre cómo ayudar a las niñas a ser líderes si fuera ganadora del certamen. Y ella dijo, hablando en español, que frente a las demás que hablaron inglés frente a las demás que hablaron inglés, que no necesita ganar para ayudar y añadió que viene de una familia llena de mujeres y con valores. Camila. Realmente concuerdo con ella. Fue una pregunta de altura y también fue la mejor de la noche. Porque ella le preguntaron, como decía Villalona, que qué ella haría si ganara el concurso para ayudar a las chicas a superarse, y ser emprendedoras y líderes. Ella decía, yo no necesito un título para ayudar a las chicas de bajo recurso, yo soy de una familia y somos todas chicas Somos cuatro hermanas Entonces yo no necesito que estén por número Ni que me estén llamando Ni que digan fulano hizo esto para yo hacer algo Que nazca de mí para ayudar a otros También Teníamos demasiado tiempo de que nos quedábamos En el top 5 en el Miss Universo Y lo logramos es un gran orgullo Y se vieron en muchas latinoamericanas Se dice que este Miss Universo fue Reinaron en Latinoamérica. Latinoamérica Entonces también se dice que ella no ganó por el estilismo. Vi una comentarita que dijeron que el vestido que ella utilizó cuando le hicieron las preguntas, que lo podemos ver en pantalla, no le favoreció ni en su figura ni a su altura. Esa fue una de las razones que debieran cambiar, no recuerdo el nombre de la persona que la asesoró, que fue que le colocó este vestido, en el cual dicen que eso fue una de las cosas que le quitó puntos a ella para ganar. Yo creo que cada, mi opinión, que es breve en cuanto a este tema, yo, yo pienso que llegar Ay, a ese escenario es un logro para cada eh, jovencita claro. cada mujer que representa su país y el, es una que gana de todas sí. o sea, deben sentir sentir de haber llegado a ese punto este año que se le criticó a la Miss universo porque se acuerda el show que se armó la, el otro año con la morenita sí, en sí la bella esa pero se criticó mucho por su color de piel uh -huh. por su no sé entonces este año vi alguna crítica de la, de la dominicana, que el pelo potizo, que si yo qué, no, entonces no entendí mucho. Sí, a ella la criticaron mucho, incluso hasta que dijeron que hasta los labios se lo inyectó. O sea, la gente tiene que cambiar esa manera de pensar. Sí, Siempre se sabe que el mundo de la belleza, el mundo de tú me, te pongo un chinde, te pongo sí, de lo otro, son de, de la perfección. Ella, son muchachitas, claro. jóvenes. Entonces, la gente tiene que dejar ese tabú. O sea, hace tiempo se sabe que ahora ya el mundo, mundo no todo en el medio, de todo el contrato. Sí. Todo se maneja adentro. Se sabe ya que esto es la más bonita, la más alta, la, la que, y, que esté muriendo. ¿Quién ganó el otro claro? año? Que fue una africana, que es una sudafricana, claro. una morena, peladita. Que y ya la, la gente comiendo se pues, porque, porque ya la, la persona tiene sí. un estereotipo de persona que mi Universo, la que tuviera Miss el mejor Uni... pelo, la blanca y la. Alta. No, mis universos ya no andan en eso. Ya mis Universo reconoce la inteligencia de la mujer, el carácter. Sí, esa negrita de Sudáfrica le dio una pela con ese discurso que dio a todas toda esas mujeres blancas y bonitas. Claro, no. Claro. Y tú sabes que el dominicano. a todo mundo con el dominic... la boca abierta. El dominicano, por herencia, suele criticar lo suyo de sí. mala manera. Sí. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, eso es una costumbre que debemos eliminar totalmente. Dar apoyo, pero sin denigrar a, a sí. nuestro competidor claro, que es, es un logro. Es un logro llegar ahí en en que una posición número 5, ¿verdad? En el Top 5. Sí, en el Top 5 que fue la cuarta finalista. Y fue la cuarta ya, ya ya está descalificada. No, sí, es como una premiación, tipo en reinado Santana, así que la, la reina, no, la reina, todo, es la misma Ajá. vaina, lo que pasa es que es otra liga. Pero como decían esto, ya eso es un orgullo, un galardón tanto claro. como país, si hay claro. a llegar a es ese punto. Claro. Y mira, mira esto de la la, pregun la respuesta que ella dio a las preguntas, ¿verdad? Eh, ok, estuvo muy buena a mi, punto de, a mi punto de vista fue muy buena, pero para el punto de vista de los jueces tú dices bueno si tú no necesitas un verdad un título para tú hacer lo que tú vas a hacer entonces ¿Hace para aquí? qué hace aquí exactamente entonces a mí quizás de ellos vieron ese no vieron no me de vista, gustó y, ella. Eso, y eso, no y, eso y eso le restó punto o sea le restó ese punto y ya eso facilitó ya que a las otras muchachas ¿Qué pasó? Eh, bueno, ¿qué, pues? ¿qué? Que las ¡Ah, la otras muchachas eh, pudieran decir eh, pudieran tener una mejor respuesta y, y, y, y al final ya ganar Y a aportando algo a lo que dice mi hermano Villalona, hay que escuchar bien la pregunta. De, en cualquier parte del mundo, en cualquier tema que usted esté, escuche bien primero antes de usted responder. Señor, usted le preguntaron sobre, un, sobre la economía global del mundo. Entonces responde solamente por República Dominicana. Somos nosotros el universo entero. Puso un huevo, puso, puso su huevo. ¿Cómo a ver, es posible que a tú te digan cómo usted a, ayudaría a, a través de mis universos, de esta plataforma a la global, la economía? Que yo okay, que más responder que República Dominicana es un 23 a, más ciento. A, a mí a mí yo sí a mí no me gustó ella. O sea de, de, para. ¿Cómo se ajá, ¿cómo como se desenvolvió, ajá. Como se sí, desenvolvió, debió estar un poco. Más más preparada, no, preparada. Pero no se le quite el mérito. no llegó a, a cinco, claro. llegó a la número 5. Que, que eso es un, un galardón. Sí. Pero es bueno, sí. pero antes de irme Neto, que hay que criticar los puntos negativos para cuando le toque a otra dominicana sí. llegar, entienda cuáles son las cosas que hay que hacer. Mire, escuche bien la pregunta y luego responda. Claro. Ya, las clases son de 5 a 6. No <risa> <risa> Mira, que todo bien. giró eh, por la pandemia, eh, que... Sí. sí. Y, y de, y, y de, no, pero tú no te ibas. Y, y, y recordar que ya en final de año va, se va a celebrar la edición de este año que sí. le corresponde. ¿eh? O sea que todavía hay otra chance para salir. No, oh, pero... día, Esos días, esos días. No, no, eso. Interesante el tema de la misión Otra cosa, otra cosa, ya para finalizar, y es que mucha gente cada vez que viene este sorteo y una dominicana pues se queda en el camino, siempre recordamos a Amelia Vega que ganó en el 2003 Sí. ¿Verdad? Para siempre, ah, no, que aquí vamos a volver a ganar cuando surja otra Amelia otra Vega. Vega exactamente. La oportunidad está ahí, eso pasa, eso puede, puede ganar cualquier dominicana. Hey, hey, hey. I'm not sure I